¿Qué tal amigos en YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal Estamos jugando Modern Warfare 2 Y voy a elegir la sniper de... Una sniper que tengo ahí Ahorita contra regresiva Ahorita estoy moviéndome No sé cómo estoy moviendo No sé, este, soy de castroso con la sniper Estoy preguntando a un amigo Perdón No siento Lo no siento no. Ahí nos vamos, Estoy ahí donde, donde, empatee, donde sale el enemigo el Cuidad, un lado. Muy ¿Es como me mataron a mí Mira disparas. Sí, fíjate primero Bajo fuego. Sigue, oh, Ya me mataron, ver a mi compañero Me mataron Ver a mi compañero bueno, hay en el estómago. Ya, el primero ya lo fallé. Ya lo fallé. Voy a lanzar una granada. Y el otro voy a poner una mina. Voy a poner una mina. Ahorita voy corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo. corriendo, corriendo. Voy corriendo. Desde ahí los voy a campear. Ah, ya se me fue uno uno. Ahorita voy, voy correr, voy con él y lo voy a empezar a dar el remate Ah, lo Mierdas. ah ya me mataron otra vez. ¿Cómo es posible? que me maten? Oh sí, headshot, sí. Oh sí, headshot. Buena suerte. Otro, otro con el sniper. Otro. Voy por más, voy por más, voy por más. No se tranqu se, no encuentro, voy por más. Tranquilícense. Ah, está el enemigo ahí. Ah, está el enemigo ahí. Ajá, te atrapé, desgraciado. Eh, te trape, desgraciado. Te atrapé. Ah, ajá. Ahora mi venganza. Otro cachazo que le metí en la Otra vez ya me mataron. Otra vez. Otra vez ya me mataron. Otra vez, por no calibrar a la franco tirador. no puedo calibrar. Otra vez, ya no. Cuántos matanzas ya me mataron a mí. ¿Por no matan al primer idiota? Otra vez. El primer idiota que lo matan, lanzo la humo y recojo balas, recojo balas, ya no tengo balas, tengo balas pero tengo 20, 20 balas, ya se ahí lo voy a cambiar. ahí, ahí lo voy a cambiar. voy por mi pistolita a uno ¡Ah! A uno Ay, ya me mataron oh, a mí, me mataron Entonces, a ya me mataron Desde ¿Cómo es posible otra vez una bomba? Otra vez, otra vez mis compañeros mis compañeros otra vez y vamos a arrojárselo y una bomba que es como al final. Ah, te mataron. Qué bueno que me mataron. Te mataron por mi perro. Qué bueno que te mataron. Te mataron por mi perro. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y me dio un cachazo, me dio en la jeta. La jeta me dieron. Eso es por mi camarada. Así es chicos, con tu camarada, y ya lo maté. Y esto va a ser para la sniper. Vamos para la sniper otra vez. Ah, la escopeta. Ah, me mató con la escopeta. Ah, ya la vi, ya la vi. no recargar o por cambiar de arma no eso les van a pasar chicos cuando cargan y hacen este hacen este cosas pero no se deben está, está para playstation 5 playstation 4 y xbox Series x yo lo compré antes cuando eh, recién salió del el juego recién salió en noviembre yo lo compré pero, no manches no manches como me matan a mí a mí siempre mis, mis equipos es este vamos perdiendo mis equipos Mierda. vamos perdiendo ya me mataron otra vez me mataron me mataron otra vez me disparan me disparan en la espalda voy a colocarte de, de esa mina para que cuando vengan a los enemigos no ¡Ah! disparen te atrapé mi perro, te atrapé mi perro Vamos a la repetición, repetición, no, así si ¿sí? vieron cómo lo maté, así así tiene que caer un perro por atrás, un perro para atrás Perro que ladre, perro que, que Me volví malo con el sniper, un poco malo pero era un warzone, pero ahorita yo soy malísimo Otro, otro baja, ya son dos me la, la la punta infinita, punta infinita. Lanzando una granada de humo Poniendo mina. Poniendo mina. Cuando caigan, ya este, cuando caigan el la mina, si sí, cayó uno, sí, cayó uno. Y me explotó a mí, este, No me pasa nada, si explotan a ustedes no les pasa nada. Y ya perdimos. Perdimos la batalla. Derrotaron. Bueno, chicos, estamos viendo por hoy. Suscríbete a mi canal de Witch Coco Bandicos. Mi nombre es Raúl Nacer Herrera. Y hasta la próxima, adiós. Y dale un like por si cualquier con contenido. Hasta. Suscríbete y dale like, amigos.